Buenos eh, días, estamos en nuestra Semana Púrpura 2021 y, y pues eh, solamente decirles bienvenidos a las personas que se van a unir, que se están uniendo, y esperamos que esta charla eh, sea de gran provecho para todos. Les comento o les recuerdo que es la, la Fundación Somos Fénix, con la comunidad Familias Púrpuras, estamos realizando la Semana Púrpura 2021 y con el objetivo de, de educar, de, de llevar información a, a las personas con epilepsia, a las familias, a la, al público en general, y que podamos tener aprendizajes al respecto y mejorar la calidad de vida de, de esta población. A continuación estaremos eh, hablando de diseño universal del aprendizaje con el equipo de trabajo de la corporación. Hay un muy mal soledad. Eh, ¿no? Tenemos aquí con la, la eh, educación. Creo que no me sacó. Eh, bueno, entonces voy a poner la cámara un momento y gracias por. Asistir, Sara, eh, Lina, bienvenidas, bienvenida la doctora Rosalba eh, que, Amaranto, que es abogada en, en salud, tiene especialización en salud y pues vamos a hacer una charla del de proceso de aprendizaje, entonces, por favor, Sara, te presentas eh, y comenzamos eh, tu presentación, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, bueno, como Edna lo indica, somos la corporación Teje Camino, somos una entidad sin ánimo de lucro y desde el año 2019, a finales del año 2019, estamos trabajando desde nuestra línea de sociedades inclusivas. Lina Fernanda Andrade hace parte también de la corporación y el día de hoy en conjunto vamos a estar conversando sobre el diseño universal para el aprendizaje y cómo el diseño universal para el aprendizaje como un marco de trabajo nos permite y nos posibilita mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje y de tener una perspectiva de educación en materia de diversidad. Recordemos que actualmente y desde los lineamientos del compromiso de Cali, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos abordando una perspectiva de educación inclusiva que no es otra cosa que buscar que las comunidades educativas no dejen a nadie por fuera y que todos podamos estar en escenarios de convivencia común teniendo la garantía justamente del derecho a la educación y pudiendo participar en igualdad de condiciones sin encontrarnos barreras para la promoción, para la presencia, para el aprendizaje. En ese sentido, nosotros hemos distribuido el ejercicio en mensajes claves e importantes que debemos tener en cuenta cuando nos aproximamos al diseño Disculpe. universal para el aprendizaje. Disculpame. No, no escucha bien Tal vez ahí se escucha mejor Lina, ¿estás escuchando bien? Lina, sí, no, yo no, yo no, ¿no? Sí, me dicen por interno, por favor si sí, están escuchando bien porque yo escuchaba Qué pena interrumpirla, no, no escuchaba bien pensé Creo que, que estaba tú mala. estás teniendo inconvenientes con, con, con la sí. red Y esa es la razón por la que no escuchas bien eh, okay, okay. tal vez sí, mejorándolo perdón. un poco vas a escuchar más fluido entonces como les decía vamos a trabajar unos mensajes clave del diseño universal para el aprendizaje que nos van a permitir comprender mejor este marco de trabajo y justamente creo que eso es uno de los primeros mensajes y es el diseño universal para el aprendizaje no es una estrategia, no es una metodología, no es un conjunto de pasos que yo coja una lista y empiece a a chequear o no es una receta de cosas por hacer, sino es justamente eso, un marco de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una estrategia y un marco de trabajo? Es muy sencilla y es que las estrategias y las metodologías, por lo general, están diseñadas desde unos especialistas, desde unos técnicos, para solucionar una problemática, solucionar un proceso y poner a disposición ya este conjunto de pasos y de objetivos previamente diseñados el diseño universal para el aprendizaje trasciende esta lógica y se vuelve un marco de trabajo porque está amalgamado y muy de la mano con la reflexión pedagógica, con la reflexión que yo hago como maestra de mi ejercicio pedagógico, de cómo estoy enseñando, de cómo estoy leyendo a mis estudiantes, de si todos están quedando dentro de la secuencia didáctica que yo estoy diseñando o hay alguien que tal vez está quedando por fuera. Y como es un marco de trabajo, pues para que nos funcione como nos debería funcionar, justamente el ente que, y, la, y la acción que nos permite dinamizarlo es la reflexión permanente que hacemos como educadores de ese proceso pedagógico. Otro de los mensajes tal vez importantes que hay acá es el diseño universal para el aprendizaje nos pone a replantearnos, ¿no es cierto? Y nos pone en tensión y nos dice, ¿para qué estamos educando? Una de las respuestas tal vez más comunes es estamos educando para que nuestros estudiantes tengan un dominio de contenidos específicos, sepan sumar, restar, multiplicar, leer, sepan hacer eh, regla de tres, sepan reconocer la tabla periódica, sepan hacer y sepan conocer muchas cosas. El diseño universal para el aprendizaje lo que nos dice es, por supuesto, además, eso hace parte de los cimientos de la escuela de la modernidad, sin embargo, también es importante que desde nuestro ejercicio como maestros, desde nuestro ejercicio pedagógico, podamos posicionar esos procesos y en el proceso de enseñanza trabajar también el dominio del proceso del aprendizaje. Es decir, para la vida me va a servir, por supuesto, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero por supuesto que también me va a servir y va a ser de muchísima utilidad que yo pueda aprender cómo Sara aprende, aprender cómo Lina aprende, cómo Edna aprende, cómo Carolina aprende. Si yo les preguntara en este momento cómo aprenden, ¿no es cierto? La respuesta sería tal vez estudiando, leyendo, resaltando, haciendo mapas conceptuales, conversando con el otro, estructurando muy bien el texto, haciéndome preguntas y respondiéndolas yo misma. Eso es el dominio del proceso de aprendizaje en el cual yo soy consciente de si estoy prestando atención, si estoy memorizando, cómo estoy haciendo los procesos de análisis, de síntesis, de, de, de razonamiento, de argumentación. Y en ese sentido, el dominio sobre el propio proceso de aprendizaje es lo que nos va a permitir tener muchos potenciales a lo largo de la vida. Acá es muy importante entonces centrarnos en cómo aprendemos, ¿no es cierto? Y en cómo como maestros podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser conscientes cómo se da ese proceso de aprendizaje y a dotarlo de la mayor cantidad de herramientas posibles, de apoyos de diferentes niveles de reto, de tal manera que al final de ese proceso escolar no solamente tengamos un montón de conocimientos, sino también habilidades en pro de nuestro propio proceso de aprendizaje que nos acompañen a lo largo de nuestra vida. Y de allí sale una tercera idea que es vital, y es que en ese dominio del proceso de aprendizaje, pues, hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Hay unos que son aprendices novatos y hay unos que son aprendices expertos. Todos somos aprendices. El diseño universal para el aprendizaje tiene una lógica muy importante y es que no se elimina las etiquetas. Entonces en diseño universal para el aprendizaje nuestra lógica no es acá hay niños con discapacidad, niños con epilepsia, niños con trastornos del aprendizaje, niños con tal condición, niños con talentos excepcionales y niños que no están clasificados, catalogados, etiquetados en ninguno de los grupos poblacionales. El dúo aparte de la premisa, en las aulas encontramos diversidad, las múltiples manifestaciones de la diversidad, desde la diversidad sexual, religiosa, de género, desde la diversidad cultural, desde la diversidad lingüística y, por supuesto, desde la diversidad de funcionamiento. Esa diversidad lo que exige es que nosotros como maestros seamos variables en las formas que enseñamos. Y esa variabilidad de las formas que enseñamos nos tiene que permitir reconocer que hay estudiantes que son aprendices novatos y otros estudiantes que son aprendices expertos. Entonces, en ese sentido, hay unos que son más hábiles en el dominio de su propio proceso de aprendizaje, otros que están en el proceso y otros que ya son expertos en el proceso de aprendizaje. Tal vez los que ya han pasado muchos más años por ese proceso escolar son más expertos y otros serán más novatos. ¿Y en qué consiste mi ejercicio como maestra? Pues en generar los apoyos para que los diferentes tipos de aprendices puedan lograr con éxito esos procesos de aprendizaje. Y como maestra me exige ser diseñadora de la experiencia. Entonces, el DUA, Así como nos tensiona y nos pone a reflexionar sobre para qué educamos, también nos pide una reflexión profunda sobre qué es el proceso de enseñanza, qué es el proceso de aprendizaje y cuál es el proceso de evaluación. Entonces nos dice, debemos tener en cuenta que en el proceso de enseñanza, yo maestra soy diseñadora de la experiencia para mis estudiantes. Yo no solamente estoy mediando entre un estudiante y el conocimiento y generando el andamiaje para que se logre acceder a ese conocimiento, sino que yo estoy diseñando todo un conjunto de experiencias. Y mi rol como maestra es hacer que esa experiencia que yo esté diseñando no deje a nadie por fuera, reconozca los apoyos que requerimos para los diferentes procesos, tenga en cuenta la variabilidad de las formas de enseñar, de los tiempos de aprender, Tenga en cuenta que algunos son aprendices expertos, algunos somos aprendices novatos y en ese sentido nos da la posibilidad de atender a la diversidad. como Desde una estructura muy clara que tiene el DUA de principios, puntos de verificación y pautas, en la cual tenemos múltiples formas de representar la información, múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de motivación. ¿No es cierto, Lina? Sí, sí, Sara, pues tranquila, que una... ya, Discúlpame, qué pena se me había trabajado a conmover computador. Eh, buenos días a todos. Encantada de estar participando, digamos que en este espacio de Familias Púrpura. En este momento estamos en compañía de Sara, representando a la Corporación Teje Caminos acá, eh, exponiendo un poco de nuestra experiencia con, con el DUA, con el diseño universal del aprendizaje. Y, y es ahí donde, pues, digamos que mucho de lo que nos decía Sara es, es digamos que difícil a veces ponerlo en práctica y nosotros hablábamos eh, hace mucho tiempo de que nosotras somos educadoras especiales y a veces es muy bonito hablarlo, pero a veces es muy difícil ponerlo en práctica, pero no imposible. Y digamos que eso es a lo que nos invita el DUA. Eh, el DUA en su diseño universal para el aprendizaje nos permite a nosotros generar experiencias, eh, currículos, eh, generar ambientes de aprendizaje flexible que le permitan no solo a un estudiante eh, entrar en un entorno y aprender si ¿sí se escucha sí. y, y aprender de la misma manera sino eh, generar un aprendizaje flexible para no solo un estudiante sino para todos los estudiantes que yo tengo en mi aula eh, yo actualmente soy docente eh, en preescolar y siento que el DUA me ha ayudado bastante en mi proceso de enseñanza. Sara hablaba hace un momento que nosotros teníamos que mirar y eh, retroalimentar nuestro ejercicio docente mirando que era cómo aprendían los estudiantes y verdad lo que yo planeaba en, en mi currículo eh, era apropiado o no o si algunos iban muy rápido y otros se me iban quedando o por el contrario la manera en que yo estaba enseñando sí daba para que todos eh, aprendieran de la misma manera. Entonces, el DUA nos permite también a nosotros eh, cuestionarnos y evaluarnos eh, para y evaluarnos para la enseñanza. Eh, cuando Yo siento que cuando nosotros planeamos las clases y las unidades didácticas, disculpenme, es que tengo acá a mi hijo. Cuando nosotros planeamos las clases y las unidades didácticas, como hablaba Sara, nosotros tenemos que tener... Eh, tres eh, aspectos importantes en cuenta, y siento que uno como maestro se tiene que evaluar y tenerlos en cuenta, que sería lo primero, el qué, el por qué y cómo, cómo vamos a desarrollar nuestra clase. En pocos, o digamos que en, eh, minimizando esto, en el DUA prácticamente se, se re, remonta a lo que es la representación a que hace referencia a todo lo que yo voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar a todo el, el componente, digamos, que conceptual. Eh, a cómo lo va a enseñar, el por qué, hace referencia a toda la motivación que yo debo tener en cuenta de los estudiantes y eh, la acción y la representación al cómo. ¿Listo? A ver cómo yo voy a enseñar. Entonces, son aspectos que yo como docente debo tener en cuenta pa para eh, enseñar. Acá me están diciendo... Um, yo digamos que dentro de mi proceso de enseñanza vi me vi bastante, digamos que en, en el proceso hay bastantes eh, barreras que a uno se le pueden eh, presentar digamos que en el desarrollo de, de la estrategia de edu eh, porque uno a veces planea su clase perfecta pero a veces digamos que como uno lo planeó no no le sale un ejemplo eh, uno debe tener en cuenta el contexto. Entonces, yo como docente, yo como docente, eh, siempre que daba mis clases pensaba en... en Siempre que daba mis... Me perdí, perdón, que estoy leyendo acá. Siempre que daba mis clases pensaba en, en cómo yo lo iba a dar, pero nunca pensé en el contexto. Una vez me pasó con los computadores, los niños... Yo trabajo en la zona de Usme, y eh, siempre que, que yo pensaba, ah, chévere, ellos casi no tienen oportunidad, pues, con los computadores, chévere es ponerle unas tablets para que los niños puedan aprender la, de la misma manera. Eh, algunos niños eh, les interesaba todo, digamos que el tema tecnológico, y, y partimos de ese tema de la motivación, que a los niños les motivaba eh, el tema tecnológico y de ahí vamos a trabajar la lectoescritura, ya que a uno se les dificultaba el reconocimiento de las vocales. Entonces íbamos a trabajar por medio de actividades y juegos eh, basados en la tecnología porque a todos les encantaba el tema, pues digamos que cuando íbamos al aula trabajábamos con los computadores y ellos eran emocionados. Para la idea también, eh, cuando empezamos a, a desarrollar el proyecto solo nos dábamos nos cuenta que al desarrollarlo Solo servía cuando estábamos en el aula de clase, porque ellos al llegar a sus casas no tenían los medios para eh, seguir eh, trabajando, digamos, en estas competencias. Entonces, digamos que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre que, y yo lo veo de esa manera, nosotros como docentes no trabajamos en el... en, en proveer al niño de, de contenidos, sino más bien competencias, que el niño sea autónomo, que el niño logre eh, identificar las cosas por sí solo, que logre darle respuesta a sus necesidades de diferentes maneras. Entonces, digamos que el diseño universal del aprendizaje permite eso, permite que eh, desde nuestro ejercicio podamos ir desarrollando estrategias que al niño le permitan eh, desarrollar esas habilidades, eh, porque nosotros en ningún momento vamos a encontrar estudiantes iguales y no vamos a encontrar eh, niños que aprendan de la misma manera, pero sí vamos a eh, eh, aprender a desarrollar estrategias que a ellos los motiven y que puedan aprender de, digamos, jugando, cada uno tiene, Sara decía, cada uno tiene un interés en particular, a algunos les gusta jugar, a otros aprenden de manera visual otros desde su comunicación. Yo me he dado cuenta desde el ejercicio profesional que, eh, digamos, si algunos niños tienen dificultades en su comunicación, yo puedo crear una estrategia eh, pedagógica que me permita a generar cuentos, que el niño pueda tener fluidez verbal eh, desde el desarrollo del DUA. ¿Tienes algo que aportar, Sara? Sí, yo creo que tú tocas ahí aspectos bien importantes, Lina. Um, y en ese sentido, tocas un, un aspecto fundamental que es el tema del currículo. No sé si me estás escuchando, si se está escuchando, sí, perfecto, listo. Tú tocas un tema fundamental y es el tema del currículo. Tú decías cómo poder planear teniendo en cuenta el currículo y teniendo en cuenta las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes. Y acá es importante reconocer esa mención que tú haces al currículo y reconocer que cuando emerge el diseño universal para el aprendizaje, emerge justamente también de profesionales de apoyo, de personas que estaban todo el tiempo pensándose en qué vamos a hacer para que esta persona individualmente pueda tener éxito en su proceso de aprendizaje. Y se daban cuenta que siempre encontrábamos barreras y barreras y barreras y a medida que se iba solucionando una, parecía que aparecía otra y aparecía otra y aparecía otra. Y decidieron cambiar un poco la lógica en términos del proceso meramente educativo y pensarse qué pasaría si nosotros no estuviéramos generando adaptaciones para el chico con discapacidad intelectual, para el chico con epilepsia, para el chico con autismo, uh -huh. para el chico con TDAH, específicamente para cada uno. Y más bien nos pensamos un currículo, ¿no es cierto?, y todo lo que implica el currículo como una herramienta que nos permita desarrollar experiencias de aprendizaje que estén al servicio de todos. Entonces, ahí cambiamos la mirada del individuo y ampliamos la mirada a lo que pasa con todos los estudiantes y cómo aquellas estrategias que planteaba también Lina pueden posibilitar y mejorar el proceso de aprendizaje para la mayoría de los estudiantes, en clave de catalizarnos como aprendices expertos. Y yo creo que ahí va el ejercicio docente, ¿no? en cómo yo me voy a plantear el objetivo para no para mi estudiante sino para mis estudiantes en general cómo yo voy a permitir que ese aprendizaje de verdad se consolide no solo en una, en una persona sino que se consolide en todos un, hace un tiempo hablaba con una docente y me decía eh, Lina es que yo ya voy con ellos en el aprendizaje de las sílabas y con Pepito no puedo con las vocales yo le decía no, trabajemos de esta manera y, y, y decíamos mire uno puede generar eh, paneles, digamos a los niños eh, a ellos les gusta jugar y todo en, sobre todo en la primera infancia uno aprende jugando y experimentando entonces nosotros generamos eh, unos carteles grandes donde decimos a los niños con las sílabas y al niño igual, con todos con las sílabas entonces eh, la sílaba un ejemplo, eh, la MA entonces la M iba en color negro y la A iba en color rojo entonces, a él le permitía diferenciar las vocales, pero a los otros les permitía identificar las sílabas. Entonces, estábamos aprendiendo a la par. Íbamos en, en digamos, que eh, aprendizajes distintos, pero eh, generábamos experiencias para, para todos los estudiantes. Y era significativo y los niños decían, no se sentía diferente en ningún momento, porque lo que decía Sara... Cuando nosotros empezamos a, a planear objetivos para un, un solo estudiante, entonces empieza a decir, ¿yo por qué aprendo de esta manera diferente? ¿A mí por qué me ponen actividades diferentes? Y él se empieza a sentir excluido y digamos que el DUA nos permite, digamos, hacer una mirada general, ¿sí? Un aprendizaje flexible para todos. Lo que a Sara le sirve, a Lina Andrade no. Pero pueden haber experiencias que nos permitan a nosotros aprender de la misma manera. Entonces el DUA es... Es, es eso, es digamos que el identificar que la barrera no es el estudiante y nunca ha sido el estudiante, es esa manera de enseñar, es como yo estoy impartiendo mi conocimiento. Y creo que ahí hay un aspecto fundamental, Lina, que me parece vital y es cuando tú hablas de la experiencia con este estudiante. Ahí se identifica algo en la práctica pedagógica que ustedes hicieron como docentes al definir los carteles y la intencionalidad para unos nos permite identificar las sílabas, para otros las vocales. Eso tiene, es la explicación, una explicación además muy bella de cómo lograron integrar en la misma secuencia didáctica, en la misma planeación, identificaron los apoyos que necesitaban los diferentes estudiantes en función de cómo iba su proceso de aprendizaje y pusieron diferentes niveles de reto. El reto para un estudiante era identificar las vocales, el reto para los otros o para otro grupo de estudiantes era identificar la sílabas. seguramente para otros era identificar las consonantes, y otro también a su vez estar haciendo un proceso de organización en función de cómo lo va escuchando, y cada uno va teniendo el apoyo diferenciado, pero también el apoyo universal para en el marco de la misma experiencia reconocer esa diversidad de estudiantes y me gusta mucho que lo planteas desde tu experiencia como maestra desde tu experiencia en aula y desde esas conversaciones además que tienes con los diferentes actores de tu comunidad educativa con los diferentes compañeros que también son maestros porque justamente es esa reflexión y esa col colaboratividad la que promueve el diseño universal para el aprendizaje eso te iba lograr esos, esos hacks y lograr esas, ...esas acciones que hacen muchísimo mejor nuestra planeación, pero sobre todo más allá de la planeación como formato, hacen muchísimo mejor nuestro ejercicio como maestros. Eso te iba a decir justamente, si yo como docente me encierro solo en mi salón y busco estrategia solito, pues va a ser un poco más complejo. A veces uno no encuentra soluciones eh, de cómo desarrollar su clase porque ya se le acabaron las ideas, pero si a veces yo comparto mi experiencia con el otro... Eh, mire, me está pasando eso, Él, por su experiencia o por su eh, desarrollo en clase, ya, ya ha tenido ese tipo de, de encuentros, pues ese, esa comunicación con el otro nos va a hacer crecer y nos va a permitir generar nuevos encuentros y nuevas experiencias juntos. Digamos, hubo otro encuentro, que, ese me parece espectacular, hubo un encuentro, nosotros teníamos un estudiante que tenía, eh, no tenía comunicación fluida, o sea, no, no, se comunica, no se comunicaba Tenía que uno tener mucha confianza Para que él comunicara algunas cosas Y eh, dentro de Digamos que el currículo eh, se maneja, Y malla curricular Se manejaba todo lo que era eh, La comunicación y fluidez verbal Y nosotros necesitábamos Pues eh, Trabajar con él todo lo que era la comunicación La básica, pero la Comunicación, entonces Desarrollamos unos cubos en donde poníamos ciertas figuras de su interés. Entonces empezamos a indagar con la familia, que es súper importante. Bueno, ¿qué intereses tiene? ¿Qué intereses tiene? Y con él, bueno, ¿ustedes qué les gusta? ¿Les gustan los superhéroes? Bueno, ¿les gusta el fútbol? Le gusta ir al parque? ¿Les gusta. Entonces empezamos a indagar todos los intereses. Y, eh, e imprimimos las imágenes y empezamos a pegarlas en el cubo. Y entonces empezamos a, en clase a lanzar el cubo normal. Entonces los niños pasaban y generaban una historia con lo que le iba saliendo en el cubo. Entonces, salía, digamos, piscina y familia. Entonces, yo un día fui a la piscina y mi familia se puso feliz y ellos partían desde su experiencia. Y cuando pasó el niño fue impresionante porque como partía desde su interés, él decía cosas muy básicas, pero empezó a comunicarse y al escuchar a los otros niños empezó a ver esa fluidez verbal. Entonces, a unos les ayudaba para su fluidez verbal, pero otros aumentar su, su vocabulario y eso fue, digamos que una de las cosas más gratificantes y eso salió desde una conversación con docentes de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque no, no es solo el docente de aula, sino es el docente que lo acompaña en educación física, lo, lo acompaña en música, el docente que lo ve en el recreo, sí es, digamos que es un conjunto. Y es un trabajo comunitario, somos una comunidad educativa y creo que algo que en educación inclusiva hemos intentado jalonar mucho también es volver al saber del maestro. Y Lina nos está mostrando acá que las conversaciones que tenemos como maestros y en el ejercicio de reflexión sobre nuestra práctica están las respuestas. Creo que algo que ha pasado en los procesos de educación inclusiva y que hemos intentado dejar de lado es tratar de esperar respuestas, recetas que vienen de otras profesiones, sin decir que no alimentan nuestro saber y que no generan ese proceso de reflexión. Pero en últimas lo que va a permitir jalonarlo es nuestra reflexión como, como pedagogos, es nuestra reflexión como maestros y no el estar esperando esas respuestas de profesionales de la salud que a veces lo que pasa es que comprenden muy bien todos los procesos biológicos, pero es importante y creo que es sumamente vital la comprensión del estudiante en su contexto propio de aprendizaje y la comprensión específica de sus intereses, de sus gustos y de cómo eso lo que hace es mejorar un proceso de aprendizaje. Creo que, que un mensaje muy importante desde el diseño universal para el aprendizaje es en el saber pedagógico están las respuestas. No las tenemos que ir a buscar en el saber médico, en el saber clínico, sí, y en otros saberes, sino que en el saber pedagógico está, porque justamente es en el aula donde realmente nosotros estamos generando esas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, recapitulando un poco para ir resaltando esas ideas claves que hemos venido trabajando. El diseño universal para el aprendizaje, ¿qué es? Es un marco de trabajo que está científicamente validado, que está alineado además con la neurociencia, porque se centra en entender cómo nosotros aprendemos, pero que busca a través de nuestra reflexión, de nuestra reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, hacer lo que Lina nos proponía y nos decía, hacer flexible ese proceso, tanto de enseñanza como el proceso de aprendizaje eliminar aquellas barreras que se pueden presentar en el marco de este proceso de enseñanza-aprendizaje como desde la generación de los apoyos que requieren los estudiantes, ¿para qué? Para lograr el éxito en el marco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de si son aprendices novatos, independientemente de si son aprendices expertos. Por otra parte, el diseño universal para el aprendizaje elimina las etiquetas, no nos clasifica en cajitas y nos dice esto funciona para las personas con discapacidad, esto para los chicos con talentos y demás, sino que elimina las etiquetas y nos pone en clave de aprendiz experto, aprendiz novato y cómo generamos esas transiciones nosotros también como maestros. Otra idea clave que trabajábamos en este ejercicio y en este proceso de conversación es para que educamos, y Lina lo decía claramente en términos de competencias, no solamente educo para saber de memoria algo, sino educo para la competencia. El dual lo plantea, educamos para el dominio de contenidos específicos y para el dominio del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Por otro lado, también es importante reconocer entonces el diseño universal para el aprendizaje desde esas reflexiones que nos hace en función de qué es el proceso de enseñanza qué es el proceso de aprendizaje, cómo se da el proceso de evaluación. Todos son procesos que hacen parte de un proceso muchísimo más grande. Y como estamos en un proceso de enseñanza como maestros, estamos como diseñadores de una experiencia. Una experiencia que va a generar ¿qué? cambio, que va a generar mayores estrategias para poder dar respuesta a qué, a la comprensión de los textos, a qué, al pensamiento lógico-matemático. Y que va a generar un cambio. Ese cambio es el aprendizaje como tal. ¿Y qué vendría siendo entonces el proceso de evaluación? Un proceso en el cual yo voy viendo cómo se está dando ese proceso de aprendizaje, no para poner una calificación, asignar un número o mirar en qué nivel estamos, si propositivo, argumentativo, interpretativo, sino para qué. Para mirar si se está dando ese proceso de cambio de transformación y para mirar qué apoyos debo poner a disposición. ¿Cómo debo mejorar la forma en la que yo presento la información a mis estudiantes para hacer que para ellos sea mucho más fácil representarla, identificar ese aprendizaje previo y empezar ese procesamiento? Para mejorar la manera en la que yo como maestra les permito a mis estudiantes accionar y demostrarme qué están aprendiendo. Les permito interlocutar conmigo. Si yo presento la información de múltiples maneras, lo más lógico es que permitan a mis estudiantes que interlocuten conmigo de diferentes maneras y me demuestren lo que están aprendiendo también de distintas maneras. Y para un tema que es muy fundamental, un aspecto que es fundamental, y es cómo yo puedo mejorar ese proceso de motivación en mis estudiantes. Lina planteaba la motivación desde su experiencia, además nos contaba una experiencia desde lo tecnológico. Creo que es importante entender esa experiencia que Lina nos contaba en términos de la motivación de los estudiantes. La motivación no solamente es con qué estado emocional yo me aproximo al aprendizaje, que pareciera que lo leemos de esa manera. Entonces, yo estoy feliz cuando aprendo música, pero no estoy tan feliz. No, no es solamente la aproximación emocional con la que yo me aproximo a una experiencia de enseñanza aprendizaje. Cuando hablamos de la motivación y cuando hablamos del principio número 3 del DUA, de múltiples formas de motivación, estamos teniendo en cuenta muchísimos aspectos que trascienden a la sensación que pareciera ser la primera a la que nos referimos. Y es... Nos estamos refiriendo también a tener espacios seguros, que el estudiante sienta que está en un espacio seguro para aprender. Si yo estoy en un espacio en un escenario en el que no me siento respetada, en el que no siento que tengo ese feedback con mi maestro, en el que no siento que se generan acciones para que esa, ese ejercicio que yo tengo con mis pares se dé en términos del respeto, pues va a ser muy difícil para mí poder aprender. Muchos casos se han visto en, en casos de procesos de estudiantes con discapacidad, con talentos, con trastornos, en los cuales hay que trabajar mucho todavía en pro de ese respeto y de que los estudiantes se sientan en un espacio seguro. También hablamos de los maestros. Definitivamente el ejercicio de ser maestro es un ejercicio que exige, y Lina nos podrá contar también un poco para ir cerrando, todo lo que exige el ejercicio de ser maestro y todas las reflexiones que eso moviliza, y en ese sentido, es importante que tanto maestros como estudiantes tengamos unos escenarios seguros, unos escenarios de respeto, tengamos unos escenarios en los cuales sintamos que podemos ser, hacer y expresarnos de las formas en las que nosotros somos y de acuerdo con nuestras habilidades, y con nuestras capacidades. Y en ese sentido, la motivación se vuelve un aspecto vital y fundamental desde el diseño universal para el aprendizaje. Este marco de trabajo tiene, además de principios, unas pautas unos puntos de verificación que podemos encontrar como maestros en la guía y el cuestionario dúo para educadores y que lo que van a hacer es que nos van a ayudar a mejorar las maneras en las que nosotros planeamos ese proceso de enseñanza aprendizaje ahora de mano de lo que decía lina y antes de volverle a dar la palabra el aspecto tecnológico es un aspecto fundamental de hecho en el principio número 2 de múltiples formas de acción y expresión, el diseño universal para el aprendizaje habla de cómo podemos encontrar apoyos tecnológicos que lo que hacen es que optimizan esa experiencia de aprendizaje y se pueden convertir en apoyos específicos para los diferentes tipos de estudiantes. ¿Qué es importante reconocer aquí? Creo que Lina lo comentaba con mucha, con mucha certeza, es el proceso del contexto y los factores y las variables económicas que hay en los procesos de tecnología. En este proceso de, de contingencia en el cual un día dejamos de ir al colegio y esperábamos volver a los 15 días y han pasado muchos meses, casi ya un año, y no hemos podido volver como queríamos, nos hemos ido a la tecnología para tratar de suplir y no interrumpir, sobre todo, estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y así como la tecnología puede ser un facilitador, es importante que no nos centremos en la tecnología como única respuesta para un proceso, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido, pareciera a veces que cuando se habla del diseño universal para el aprendizaje, se vende la tecnología como respuesta única para los apoyos que se pueden dar en términos de la contingencia y en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quiero que reflexionemos muy bien porque es una lección aprendida que nos da además este proceso de contingencia y es, todas las familias tienen diferentes herramientas, diferentes instrumentos para acceder a la tecnología, diferentes tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, unos cuentan con celulares, otros con tablets, otros con computadores, otros con un celular que no es un celular Android o iOS que no les permite la navegación. Otros tienen un computador para toda la familia. Hay diferentes herramientas y diferentes tecnologías en las casas y no todas son del mismo nivel que nosotros tenemos como maestros y no todas son igual de accesibles pero aparte todos tenemos diferente velocidad en la red todos tenemos diferente capacidad de navegación y lo acabamos de ver al inicio del facebook live Edna estaba teniendo inconvenientes con la conectividad nosotros algunas también los tuvimos en algún momento porque todos tenemos diferente capacidad de navegación y diferente capacidad de red algunos tienen la capacidad de tener el cable para conectarlo directo al computador y eso hace que sea mucho más fluido. Otros que no, no la tienen necesariamente y ahí estamos hablando de variabilidad. Eso también hace parte de la diversidad de recursos que tenemos en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje y también hace parte de la diversidad. Y hay otro factor aparte de la tecnología que tenemos, aparte de la conectividad, que es importante y es qué tanta experiencia tenemos en el acceso a la tecnología, qué tan hábiles somos conociendo los programas, qué tan hábiles somos manejándolos, qué tan alfabetizados estamos digitalmente en términos de ese manejo. Entonces, es importante reconocer esas diferencias porque, claro, la tecnología nos da muchísimos apoyos, nos da muchísimas respuestas, nos permite cualificar y mejorar mucho ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no lo podemos tener en mente como respuesta única por esos tres factores y tal vez por muchos factores adicionales, ¿no es cierto, Lina? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y lo que hablaba anteriormente, nosotros eh, digamos que el tema eh, tecnológico también, pues digamos, no es nuestra única, nuestra única alternativa, por eso nosotros necesitamos mirar. Todo en, en nuestra aula de, de clases tenemos un montón de alternativas y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, es empezar a explorar, es empezar a, a investigar también. Eh, y yo creo que ese es el, re, el reto para los maestros. Eh, el primero es plantearnos objetivos claros. Eh, evidenciar qué dificultades están teniendo mis estudiantes y yo cómo puedo abordar esas dificultades y convertirlas en, en eliminando esas barreras, cómo voy a convertirlas en nuevos aprendizajes, cómo ellos van a superar eso. Digamos que eso es súper es, es importante, identificar eh, qué, en qué estoy fallando, qué es mi estudiante, qué es lo que necesita para superar eso. Y eh, luego planearme objetivos claros, para generar el, en el currículo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a enseñarlo? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Yo creo que es lo, lo más importante. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuál es la motivación de mis estudiantes para que yo se lo enseñe? Hay cosas que a ellos no les motivan, pero yo se lo tengo que, yo tengo que dárselos de alguna manera en que ellos sientan esa motivación tan grande que quieran aprender. ¿Sí? No a todos les gustan las matemáticas, no a todos les gusta el español, pero de pronto si yo lo hago de una manera divertida a ellos les pueda empezar a interesar, ¿sí? Esto es un proceso de aprendizaje tanto para el estudiante como para el maestro. Digamos que eh, la importancia de la planeación, algunos maestros no lo ven tan importantes, pero para mí eh, y para desarrollar el dúo es fundamental, porque digamos que en la planeación a mí me permite ver qué barreras se me pueden presentar. Algunas ni siquiera yo las logro visualizar, solo cuando está uno en el aula y dice, ay, no pensé en esto, hubiera... Lo hubiera corregido, hubiera mirado, bueno, pero uno, esas situaciones a veces uno tiene que irlas, digamos que, manejando, moldeando. Pero para eso es importante la planeación. Yo tengo que mirar qué recursos voy a utilizar, cómo voy a motivar a mi estudiante en, en la clase. Yo cómo le voy a impartir ese, ese conocimiento y más que ese conocimiento, esa competencia. Yo necesito que mi estudiante logre superar retos, que, logre, eh, que, logre, que no se sienta inútil. Porque a veces eso es lo que nosotros hacemos en nuestros estudiantes. Por eso es que nos, a nosotros nos dicen que usted puede hacer que un estudiante salga adelante o lo puede dañar en un segundo. Y todo depende de cómo usted se exprese como docente. Entonces, yo necesito que mi estudiante sepa que él siempre va a poder y tenemos que eliminar también ese lenguaje en mis estudiantes de no puedo, yo no quiero, profe, entonces eso es súper importante y todo va en esa identificación y de, de las dificultades eh, y en digamos que en la metodología que yo vaya a proporcionar en, en el aula de clase para que yo ayude a eliminar esas barreras eh, de, de aprendizaje que se puedan eliminar, eh, que se puedan presentar en el contexto educativo y quizá no solo en el contexto educativo sino en el contexto cotidiano entonces eh, digamos que hay que pensarlo, hay que pensarnos más allá de que mi, mi ejercicio docente va solo en las 8 horas de, de clase que yo estoy con él sino va mucho más allá, hay que planear, hay que buscar, hay que investigar, hay que hablar, hay que comunicarse. Yo creo que eh, lo que hablaba Sara, Sara ahorita es, somos una comunidad, es una comunidad educativa, tenemos que tener en cuenta a la familia, al compañerito, a veces nosotros no tenemos estrategias, pero el, el, el, los niños sí, a veces los niños dicen, profe, y si yo lo hacemos de esta manera, y uno dice, de verdad, no lo había pensado, hagámoslo, intentémoslo, ¿sí?, eh, es la invitación, yo creo que es, es eso. Edna, debes prender tu micrófono. Listo. Eh, bueno, eh, las hemos escuchado y me parece muy inter interesante lo que han explicado en la parte de de incluir a los maestros, el, el trato de los niños, estaba muy interesante lo, lo que están eh, planteando, lo que están comentando sobre el DUA, y pues me surgió una inquietud, es, y con respecto a la tecnología y a lo que ahorita estamos viviendo, cómo hacer para que los niños con alguna discapacidad, o sea, sabemos que, que necesitan las ayudas, eh, de, digamos, eh, ayudas especiales, ayudas que, que conocemos que son importantes puedan llegar a ellos, porque estamos, estamos lejos de ellos, no estamos en, la, en el salón, no estamos cerca de ellos para ayudarles, para que se potencien y y, y, y llevar, y llevar y ayudarles en su aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto de eso? Pues en este proceso los papás han sido unos excelentes aliados en el marco de, de cómo han facilitado los procesos en casa y definitivamente es un reto que se nos presenta en la mayoría de los escenarios, en la mayoría de los contextos estamos teniendo la imposibilidad de acceder, ¿no es cierto?, y de acceder en igualdad de condiciones a las, a las mismas experiencias por toda la diversidad que hay en el contexto. Y aquí yo doy dos recomendaciones que seguramente Lina complementará. Un, una primer, un primer aspecto es ese relacionamiento que como escuela y como maestros tenemos con los padres de familia, pero también que como padres de familia tenemos con la escuela. Creo que es muy importante fomentar y nosotros también en primera persona responsabilizarnos de tener un proceso de comunicación fluida, pero sobre todo constructiva de cara la, al docente que está trabajando con mi hijo y de cara al padre de familia, que es el padre del, del, del estudiante con el que yo trabajo. A veces la, la, esa comunicación se da en función de la crítica, Ay, pero es que él no reconoce que mi chica tiene autismo y entonces la pone a grabar videos. Pues explíquele, mamá, porque usted conoce a su hija, ¿no es cierto?, y la conoce muchísimo más. O a veces como maestros decimos, no, pero es que los papás no ayudan, pero es que los papás no sé qué. Y también es importante entender todos esos condicionantes laborales, culturales, de conocimientos previos que tienen los, los padres de familia, para poder saber darles también a ellos estrategias para que apoyen ese proceso escolar. Y creo que ahí la invitación número uno es... Tratemos desde los dos lados de mantener un proceso de comunicación fluida y de como comunidades educativas incentivar ese proceso de comunicación respetuosa y sobre todo constructiva. Y una segunda recomendación que yo doy es recordemos y volvamos a entender la intencionalidad pedagógica. Y esto cuando yo me refiero a la intencionalidad pedagógica es que yo acá tengo, por ejemplo, un montón de esferos, tengo un cuaderno, tengo unas tijeras, pero depende de lo que yo quiera construir pedagógicamente, esto se me puede convertir, por ejemplo, en un escenario para empezar a hacer conteo. Y son unos esferos, y son unos esferos que posiblemente tenemos en las casas, así como tenemos lentejas, así como tenemos garbanzos, arroz, medias, camisas, pantalones, botones, y me puede servir para potencializar el conteo. A veces pensamos que el material tiene que ser siempre un material estructurado, diseñado previamente, validado y demás, cuando desconocemos y no, a veces no recordamos que la intencionalidad pedagógica es la que marca para que nos sirven esos recursos en la casa. Y en estos últimos tiempos hemos visto muchísimos maestros que con medias, con garbanzos, con botones con muchos materiales y muchos recursos que hay en la casa, pusieron una intencionalidad pedagógica, una intencionalidad formativa, e hicieron que a pesar de no tener acceso a las mismas tecnologías, los estudiantes de verdad puedan tener un recurso con el cual aprender. Y por otro lado, también hay muchas tecnologías y muchos recursos que si sí si tenemos acceso a tecnologías, pues nos hacen un poco más sencillo el proceso. Yo daría esas dos recomendaciones y le doy paso a Lina también para que nos ayude con otras recomendaciones desde su ejercicio. Por favor, Lina. Bueno, yo, yo sí eh, estoy totalmente de acuerdo con Sara y creo que eh, lo, lo que nos ha ayudado bastante, digamos que en esta eh, pandemia, en este, en este proceso, digamos que tan difícil para, para muchos, ha sido la familia. Yo trabajo en una zona, digamos, en Usme, en una zona eh, de escasos recursos, digamos que la zona en la que estoy trabajando, y me he visto en graves dificultades, digamos que, pero la familia, digamos que es lo fundamental, si yo no tengo buena comunicación con la familia, pues, digamos que el proceso empieza a truncarse. Eh, lo que decía Sara, digamos que yo tengo que empezar a vincular a, a la familia, digamos que en, en este proceso, en el proceso pedagógico, a que se empiezan a vincular profe, sí, pero yo no conozco de tecnología, pues cómo yo empiezo a enseñarle a la familia para que por lo menos prenda el, el, el computador, para que sepa cómo ingresar a una videollamada y podamos tener algún tipo de contacto para yo eh, generar estrategias, eh, como lo decía Sara, así sea con los lápices, y empezar a, a, a que ese proceso, digamos que pedagógico, no se quede estancado. Digamos que los colegios eh, en este tiempo adoptaron una medida que a mi modo de ver fue buena, que fue generar cartillas que le permitan a los niños que no tienen ese acceso a la conectividad, que de verdad no tienen cómo, pues puedan seguir ese, digamos que ese proceso académico desde el, desde el desarrollo de las cartillas, que digamos que es un poco más autónomo. Digamos que en el caso de las personas, digamos que los chicos con discapacidad que hemos tenido en el colegio nos ha funcionado bastante y aquellos que no tienen conectividad es la llamada y empezar a hacer el seguimiento con la familia y con el chico, pero desde, desde, de, desde llamadas, porque no hay manera de, de conectarnos, de hacer un encuentro, pero sí pues buscar las estrategias y dar las herramientas, para mí eso es lo fundamental, brindar las herramientas a la familia para que ellos puedan continuar el proceso académico en, en, el, en la casa. Algunas mamás, algunos, digamos que muchos, están al cuidado de sus abuelitas, entonces me decían profe, yo la verdad, yo ni sé escribir, yo cómo voy a hacer yo le decía, no, mire mamá, vamos a hacer esto eh, vamos a coger usted tiene harina por arepas, me decían, sí listo, entonces cójalo y échelo en un platico, entonces vamos a hacer un circulito enséñale a hacer al niño un circulito digamos que en, en el aprendizaje con vocales, vamos a hacer un circulito Dígale que esa es la o. entonces no solamente está aprendiendo el niño también está aprendiendo la abuelita y estamos aprendiendo todos y estamos haciendo un proceso digamos que mancomunado digamos que es un reto no para nadie es fácil pero pues nos toca es seguir buscando las herramientas y las estrategias para llegar a esos niños que en este momento no tienen conectividad y que han pasado por bastantes dificultades pero ahí está ahí está nuestro ejercicio docente sí Okay, muchas gracias. Sí, me parece muy interesante lo que dan porque es, es la creatividad que tiene que surgir de los maestros, es la creatividad y, y la, y de, que, que ellos tienen que empezar a utilizar para poder eh, entrar a, a las casas y, y como decías, que la, que la familia, que los padres o los abuelos también estén con los niños acompañándolos en este proceso de aprendizaje y y tenga la, la, la facilidad de, de, de tener ese, el, el, el bueno, como digo el, el aprendizaje de, de las diferentes materias o lo, la parte inicial si estamos hablando de niños eh, que están en preescolar o en primaria